Bien jóvenes, ¿cómo están todos? Yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso, esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy, como dice el título, vamos a hablar de la anatomía de las vías biliares extrahepáticas. Recordar que las vías biliares se van a clasificar en vías biliares intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas no vamos a detallar porque esto es más anatomía microscópica, mientras que vamos a hablar específicamente de las vías biliares extrepáticas porque son estructuras macroscópicas y podemos evidenciarlas a simple vista. Entonces las vías biliares extrepáticas se van a clasificar en vías biliares principales y vías biliares accesorias. Las vías biliares accesorias son vías biliares que cuando la extraen de nuestro organismo la persona puede sobrevivir y llevar su vida normal debido a que estas no tienen una función tan importante como las vías biliares principales. De las vías biliares accesorias, sería la vesícula biliar, que es esta estructura que se ve acá, y el conducto cístico, que son las estructuras que por lo general en los procedimientos quirúrgicos son extraídos. En caso de una colecitectomía, que es la extracción de la vesícula biliar, la cual tiene como función principal almacenamiento de la bilis. ¿Qué tenemos también? Tenemos que las vías biliares principales son las siguientes. Tenemos el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, el conducto hepático común y el conducto colédico. Esas son las vías biliares principales. Miren bien, ambos conductos provienen del hígado, del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho del hígado, respectivamente. Ellos dos se van a unir y van a formar el conducto hepático común. Ese conducto hepático común va a recibir al conducto cístico que se ve aquí, que proviene de la vesícula biliar. Ese conducto cístico se une al hepático común para formar el conducto colédoco, también llamado conducto biliar principal, ese que se ve acá. El conducto colédoco, también llamado conducto hepatocolédoco, este conducto tiene cuatro porciones para su estudio y vamos a tener una porción que se encuentra superiormente al duodeno a la primera porción del duodeno, otra porción que se encuentra posteriormente a la primera porción del duodeno, que sería aquí, esa porción sería la porción retroduodenal. Luego tenemos una porción entre el duodeno y el páncreas, es la porción pancreatodudenal, y por último tenemos una porción intramural, donde se une al conducto pancreático principal, o conducto de Wilson, y van a unirse acá en una estructura llamada ampolla de vato. Luego, ese conducto colédoco y conducto pancreático principal terminan a nivel de la carúncula mayor o también llamada papila duodenal mayor. Eso es en la segunda porción del duodeno, la porción más importante del duodeno. ¿Qué hace ese conducto colédoco? El conducto colédoco, cuando la bilis se produce en el hígado, esa bilis va a viajar desde los conductos hepático derecho e izquierdo. Vamos a suponer que este la bilis. La bilis viaja desde los conductos hepático derecho e izquierdo. Pasa por el conducto hepático común. Luego sigue descendiendo hacia el duodeno. Pero aquí va a haber un esfínter llamado esfínter de odi. Ese esfínter de odi se va a contraer debido a una sustancia que se produce aquí llamada CSK debido a esa sustancia que lo produce específicamente las células I que se encuentran en la segunda porción del duodeno esa CSK se llama colecitoquinina o colecitocinina esa colecitoquinina específicamente va a cerrar el esfínter de ODI y acá que vamos a tener vamos a tener lo siguiente esa bilis como va a estar cerrado el serfíntel de Odi, la bilis se va a devolver de manera retrógrada y va a llegar a la vesícula biliar. Y acá es que se almacena esa bilis en la vesícula biliar. Y así es que se va a llenar la vesícula biliar. ¿O sea, ¿Qué hace la bilis? La bilis, la función principal de esta es la emulsificación de las grasas. Esa emulsificación de las grasas es sencillo. Cuando usted ingiere grasa, la bilis lo que hace es que va a convertirla en partículas más pequeñas. Y aquí vamos a tener que la producción de la bilis en 24 horas, tenemos una cantidad de 2 litros. Esa es la cantidad máxima de la producción de bilis en 24 horas. Eso lo hace el hígado. Y tenemos que por hora se produce de 1 a 1.5 mililitros de bilis producida en el hígado. Y vamos a tener que se almacena a nivel de la vesícula biliar. Los componentes principales de la bilis, vamos a tener acá colesterol, bilisrubina y sales biliares. Esos son los componentes principales de la bilis. ¿Qué otra cosa? Acá tenemos algunos trastornos importantes. Esa bilis, aquí vamos a tener que si se precipitan esos componentes, si esos componentes que están acá se precipitan, como por ejemplo, si hay precipitación, precipitación del colesterol... Esa bilis que se almacena en la vesícula biliar va a formar, acá, va a formar, aquí, los famosos cálculos biliares. Esos cálculos biliares pueden viajar y obstruir la vesícula biliar, la luz de la vesícula biliar. Un ejemplo, a nivel del cuello se obstruye y ahí vamos a tener un trastorno muy importante conocido como colelitiasis. Colelitiasis. Litiasis o litios son los famosos cálculos. Entonces, eso es un trastorno muy importante, la colelitiasis. Esa colelitiasis se puede complicar y esos cálculos viajar a dónde? Hacia el conducto colédoco. Y por ejemplo, se quedaron aquí un cálculo, se quedó acá grande. Ese cálculo que viaja hacia el conducto colédoco, ahí vamos a tener la otra entidad denominada coledocolitiasis. Coledocolitiasis son cálculos a nivel del conducto colédoco. A cualquier nivel del colédoco va a producir trastorno. Y la clínica principal de esa coledocolitiasis la conocemos, que se puede manifestar en el paciente, como ictericia. ictericia será la coloración amarillenta de la piel que esos pacientes van a tener, usará con eso principalmente. Ya vamos a tener una clínica específica para la coledocolitiasis y otra clínica específica para la litiasis ¿Qué tenemos? Que esa coledocolitiasis se puede complicar acá, recuerden que tenemos el conducto pancreático principal y se puede complicar con una pancreatitis por cálculos que obstruyan los conductos pancreáticos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos lo siguiente. Tenemos la colecistitis. La colecistitis se da principalmente por un cálculo a nivel de la vesícula biliar que obstruye esa vesícula y se inflama la vesícula. Entonces eso es colecistitis o la inflamación de la vesícula. Y tenemos acá la colangitis. La colangitis es una inflamación de la vesícula biliar también, pero esto tiene una causa distinta a las demás. Y la causa más común es una infección bacteriana. Entonces la presencia de bacterias ahí a nivel de la vesícula biliar puede inflamar sus paredes y producir lo que se denomina colangitis. En cuanto a la clínica vamos a tener lo siguiente para diagnóstico de algunas entidades importantes. Se han mencionado en sus siglas en inglés como por ejemplo tenemos las famosas 4F que se va a dar en la colilitiasis: Gorda, femenina, mujer mayor de 40 años y en edad fértil es decir una mujer obesa por encima de 40 años fértil esa tiende a tener una gran probabilidad de tener una colelitiasis. eso es muy importante conocer en cuanto a la clínica de la colangitis tenemos para su diagnóstico la triada de charcot la triada de charcot consiste en tres características un paciente que tenga fiebre Ictericia, que es el color amarillento de la piel. Y dolor a nivel del hipocondrio derecho. Eso me da el diagnóstico de colangitis. Eso es al examen físico. El paciente vamos a tener esa triada. También tenemos que si se le agrega esa triada a la confusión mental y a un shock circulatorio. Ahí tenemos la famosa pintada. Pintada de Reynolds. Entonces la pintada de Reynolds es cuando existe shock circulatorio confusión mental añadido con la triada de charcot es decir sumada a la triada de charcot que sería todo esto fiebre y tericia dolor y hipocondrio derecho confusión mental y shot circulatorio ahí hablamos de la pentada de Reynolds? así que señores espero que hayan disfrutado de ese contenido no olviden suscribirse a nuestro canal activen la campanita para que lleguen las notificaciones el doctor Reno se estuvo con ustedes y esto fue el tema de vía filial extrepatra. Nos vemos en la próxima. Bye.